la mañana con 42 minutos y preste atención por favor a la siguiente entrevista porque si usted es amante de la tecnología tiene por ahí una ideita en su cabeza que quiere sacar a relucir que quiere ese proyectito que tiene hace de pronto meses o años pues porque se viene una convocatoria muy importante, así es, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la AGETIC y la UNICEF lanzaron una convocatoria para la segunda versión de las robóticas. Para conocer un poco más acerca de esta convocatoria, en qué consiste y quiénes son los que pueden participar de esta convocatoria, permítame inmediatamente saludar a nuestra invitada en esta mañana porque está con nosotros la ingeniera Carla Cristal Guzmán, analista de implementación tecnológica. Ingeniera, muy buenos días. Buenos días, gracias por la cobertura. Realmente estamos ansiosos con esta segunda versión que estamos lanzando como la GTIC juntamente con UNICEF. Este año particularmente porque es el año de la despatriarcalización. entonces nosotros queremos hacer énfasis a las adolescentes y a las chicas, ¿no? a las más que todo mujeres que puedan inscribirse a esta segunda versión. En la segunda versión, ¿cuál va a ser de pronto la característica de esta nueva versión? Cuántos se espera que se inscriban? Porque si hacemos una comparativa de pronto con la primera versión, en la primera versión, ¿cuántas personas se han inscrito? Te cuento que teníamos más de 1.500 eh, niñas y adolescentes inscritas. Estaba abierto entre 7 y 18 años. Ahora queremos hacer un poco más énfasis a las niñas, por ejemplo, que van a salir de la, en las promociones, pre-promociones. Por eso está dirigido a cuarto, quinto y sexto de secundaria. Entonces, queremos hacer énfasis en ellas. ¿no? En la primera versión teníamos más de 1.500 inscritas. Ahora queremos llegar a más. Queremos llegar a más departamentos, a todos los municipios de de Bolivia para que ellas interesen en la tecnología y de esta forma nosotros queremos acortar la brecha digital porque realmente se ha visto mucha, eh, puede ser un poco la, la palabra discriminación en cuanto a las mujeres en la tecnología, en todos los avances que se ha visto en científicos, tecnológicos, entonces queremos acortar esta brecha. Ingeniera, ¿cuáles son las características de esta convocatoria? Porque claro, cuando abarcamos a tecnología y robótica es muy amplio, pero van a haber especificaciones, en, en qué consiste, cómo nos podemos inscribir bien, en la, eh, bueno, el formulario que tienen que escribir las niñas está, dirigido, está en nuestra página oficial Agetic Bolivia Oficial, ellas pueden llenar el formulario online o también descargar el código QR, ellas se pueden escribir hasta el 27 de mayo es muy importante recalcar que esto está dirigido a, a las niñas de, de, que están cursando cuarto, quinto y sexto de secundaria entre las edades 15 y 18 años ellas pueden, tienen que subir además su autorización por los papás firmados ya que estamos tratando con menores esta primera fase vamos a, a seleccionar a todas las niñas y después una vez que se haga la selección, ellas van a pasar cursos virtuales con nuestras mentoras, que son realmente profesionales, que van a trabajar con nosotros y vamos a hacer una distribución de horarios de, para que estés, eh, las niñas estén acomodadas a estos horarios, en la mañana y en la tarde, para no perjudicarles de las clases que se ¿Pero están estos actuales. cursos van a tener algún costo? Son gratuitos, totalmente gratuitos. La primera versión ha sido gratuita, la segunda versión también. ¿De qué trata? La primera fase va a ser virtual, se va a seleccionar los mejores prototipos, siempre pensando en, su, en el beneficio del departamento de su municipio, de las necesidades que ellas vean en cuanto a tecnología se refiere en sus municipios. Y una vez que se seleccione, nosotros pasamos a lo que son laboratorios móviles. Es decir... Por ahora pueden tener solo la idea o ya tienen que tener de pronto un prototipo para la inscripción, para ser preseleccionados. A ver si podemos explicar un poco esto. Ahora solamente la idea. Que nos digan, por ejemplo, qué materias les gusta, qué, eh, qué ramas de la tecnología y la ciencia ellas están con mayor afán en, en, en este momento. Entonces nosotros de esto vamos a seleccionar las mejores ideas, las mejores captaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y después de esto, como te digo, van a pasar alrededor de dos semanas las clases virtuales. ¿Cómo nos fue en la primera versión Bien lo mencionaba, fueron más de 1.500 personas que se han inscrito justamente a esta convocatoria, de esas 1.500, ¿cuáles fueron las que ganaron? ¿Cuáles fueron las que ahora podemos ver el resultado? Te cuento que hemos seleccionado a las 100 mejores y con los laboratorios móviles que se han implementado en la GETIC hemos viajado a todos los municipios en Bolivia. Nos hemos desarrollado en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con varios proyectos. Algunos de los proyectos destacables, por ejemplo, han sido brazos mecánicos, sistema de riego automático para las tierras donde las señoritas, las niñas viven. Entonces, todo esto hemos ido desarrollando con los prototipos. ¿Y de qué se han beneficiado las niñas? Aparte de las clases virtuales, han pasado clases presenciales con nuestros laboratorios móviles, han adquirido un kit de, que nos ha donado UNICEF. Este kit está valorado en más de 2.500 bolivianos, donde ellas, por ejemplo, tenían ahí... Eh, eh, componentes electrónicos, tenían sistemas de programación, entonces ellas ya han podido desarrollar sus prototipos. Ya tenían la idea y con los laboratorios los hemos implementado, los han desarrollado y ellas los han implementado ya en sus municipios. Bueno, pero estamos hablando de que esto no es como un concurso, sino se va a apoyar todos los mejores proyectos, verdad, las mejores ideas, porque de pronto lo malinterpretamos como que es un concurso, cuando hablamos de este tipo de convocatorias uh -huh. o algo, ay, ¿será que va a haber algún premio si yo llego a tener el, el mejor proyecto o la mejor idea? No, estamos realmente nosotros apoyando a todas las niñas con todas las ideas y los prototipos que ya posteriormente van armando. Una vez que pasan las clases virtuales, ya ellas ya tienen más idea de lo que es ensamblaje, de lo que es programación, de lo que es robótica y de cómo pueden armar su prototipo, de esta forma ayudar a su comunidad. Estamos hablando... ¿De que la convocatoria sería solo para mujeres o se está haciendo el apoyo de que sean más las mujeres las que se postulen? Queremos, como te eh, mencionaba al principio, acortar la brecha digital. Entonces, estamos dirigidos solamente a mujeres entre 15 y 18 años que estén cursando cuarto, quinto y sexto de secundaria. Ya, ¿Cómo deben hacer la inscripción? ¿Cuáles son los requisitos? Muy aparte también de pedir la autorización de sus padres. Bien, tienen que ingresar a nuestra página oficial, AGTIC Bolivia Oficial. Está el formulario, llenarlo online o descargar el código QR. Tienen que realizar la inscripción hasta el 27 de mayo, llenando todos sus datos, que son nombres, datos personales, su nombre completo, qué materias son las favoritas que ellas tienen, una descripción personal suya de ellas. Una vez que llenen ya nosotros nos vamos a comunicar para indicarles si han sido seleccionadas o no. Una vez que son seleccionadas todo este procedimiento, ¿cuánto dura ¿En, en cuanto a la capacitación, en cuanto a las prácticas y todo lo demás? Aproximadamente dos eh, meses. Estamos en un mes que estamos haciendo las clases virtuales en los diferentes horarios de acuerdo a la cantidad de niñas que vamos a tener y posteriormente ya seleccionamos y armamos lo que son los laboratorios móviles con las seleccionadas de los cursos. Es importante que una vez que ellas se inscriban, también pasen los cursos, ¿no? Entonces nosotros estamos pasando los cursos que ellas participen, que ellas digan que ellas propongan ideas y en base a... Todo esto, nosotros recolectamos las mejores ideas y seleccionamos a las mejores para armar y a los laboratorios móviles. Cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de robótica, siempre vamos a hacer la comparativa ¿no? con otros países, ya sea de la región, Europa, no hablemos de China porque ellos nos llevan años luz. Eso sí, para que ahí no vamos a discutir, pero ¿cómo se encuentra en este momento nuestro país en, en relación a este tema, a la tecnología y a la robótica? Te cuento que ha avanzado, ha avanzado bastante. Antes, por ejemplo, era muy poco saber que una, una niña una, una mujer estudie una carrera de ingeniería o sistemas. Entonces nosotros lo que estamos, estamos acortando esto, en Bolivia se ha visto una gran mejora, un mayor avance. Tenemos un gran apoyo del Ministerio de la, de la de Presidencia, por ejemplo. En la, la primera versión nos ha acompañado, por ejemplo, las, las ganadoras científicas eh, realmente han aportado mucho en la tecnología. Actualmente por la pandemia se han hecho, no, si bien no se han hecho cursos presenciales, han hecho bastantes cursos virtuales, webinars, donde han participado bastantes niñas. Tenemos niñas que han desarrollado proyectos, por ejemplo, de 7, 8 años, que han desarrollado sus eh, Wallis, que han desarrollado, por ejemplo, brazos mecánicos. Entonces ya se ha visto mayor avance, ¿no? Y esto está ayudando a que nosotros como mujeres nos empoderemos más, crezcamos más en lo que es la ciencia y la tecnología. Y claro, y ahí juega un factor muy importante lo que es la AGTID, ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es el proyecto, como decir, final a futuro con relación a esta convocatoria que se está realizando? Porque claro, el hecho no es que quede solo en este año, en los dos meses de capacitación, sino también trabajar a futuro. Nosotros estamos haciendo seguimiento constante a las, por ejemplo, 100 seleccionadas de la primera versión. Les estamos haciendo un seguimiento constante. ¿Qué están desarrollando con los kits que les hemos regalado? cómo están en, la, en la, el colegio, cómo están desarrollando las materias de matemáticas, ciencias sociales, todo esto estamos nosotros haciendo un seguimiento y queremos hacer un seguimiento este año en específico a todas las mujeres en las prepromoción, propromoción, para más direccionarlas a lo que es la ciencia y tecnología para que en un futuro ellas puedan este, estudiar ingeniería. Estas mismas niñas, rescatarlas, para que ellas puedan eh, en un futuro ellas ser también nuestras mentoras y seguir avanzando con estas versiones de robótica. Ahora, se hace la convocatoria junto a la UNICEF. ¿Cuál es el papel que juega la UNICEF? ¿Cómo está apoyando a esta entidad en cuanto a esta convocatoria? UNICEF está dándonos, brindándonos los kits, los kits que nosotros les estamos regalando, materiales como son souvenirs, todo lo que es el material para la, las niñas, ¿no? para que ellas puedan nosotros, nosotros aportamos con el, el conocimiento, con todo el apoyo que nos científico que podemos darles a las niñas a través de nuestros laboratorios, ellos nos están dando todo el material suficiente para que ellas puedan realizar todos los prototipos. Es decir, las personas que sean seleccionadas, en este caso las mujeres, las señoritas que van a ser seleccionadas, prácticamente no van a invertir nada, solo tiempo, dedicación para un futuro. Así es, solamente que se conecten a nuestras clases, las clases aproximadamente duran una hora y media todos los días, una vez que ya sean seleccionadas, y que se conecten. ¿no? También es, es, es bueno recalcar que UNICEF también, una vez que se conecten las niñas, él, ellos también les abonan en crédito lo que han gastado en las clases. Entonces, ellas eh, se les va a abonar, digamos, a todas las niñas que se han conectado para que ellas puedan recuperar, digamos, un poco del crédito que han gastado conectándose a nuestras clases virtuales. Que Eso es importante, ¿no? Porque de a poquito nos estamos reactivando. Ingeniera, pues, las cámaras son todas suyas, por favor, para que hagamos nuevamente la invitación para que todas las señoritas, bien lo mencionaba, de 15 años en adelante, pues puedan asistir a esta convocatoria y tener nuevos talentos, que mucho que hay aquí en nuestro país. Así es. Queremos hacer una invitación a todas las niñas y adolescentes que estén cursando cuarto, quinto y sexto de semana. Secundaria. Si estás entre las edades entre 15, 16, 17 y 18 años, te puedes inscribir a estos cursos gratuitos de robótica en su segunda versión, ingresando a la página de, de la AGTIC, AGTIC Bolivia Oficial, llenas el formulario online o el, descargas el código QR y a la autorización de tu papás y nosotros nos vamos a comunicar una vez que te sea seleccionada. La descripción es hasta el 27 de mayo. ¿Hay algún teléfono de referencia para poder recabar más información o netamente son por las páginas? No, es también por las páginas y te lo, seguramente también está saliendo en el pie de página la, el teléfono, las líneas, los WhatsApp, para que puedan comunicarse con nosotros. Ingeniera, quiero agradecerle estos minutitos y la convocatoria pues está hecha para que todas las señoritas, aquellas que tienen esa idea robótica, tecnológica y que saben que es para un un bien para seguir evolucionando y creciendo en el país, pues la convocatoria ya está abierta hasta el 27 de mayo. Yo quiero agradecer a mi invitada ingeniera Carla Cristal Guzmán, analista de implementación tecnológica. ¿Usted qué espera? Padre de familia, usted tiene a su hija y quiere apoyarla pues inscríbala porque es totalmente gratuito, no van a gastar un peso, es más, se les va a devolver en dado caso todo lo que consuman en las clases virtuales. Ingeniera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero quédense con nosotros porque al retornar tenemos más. Así.